porque siempre nos lo han vendido como que es un trabajo de hombres que las mujeres pues mmm, pegamos más en trabajos tipo enfermera, eh, profesora o más del ámbito social y dejan a la informática como algo más para chicos o para frikis y bueno hoy en día pues eh, la verdad que está cambiando bastante y cada vez hay más chicas y, y hay todo tipo de gente no solamente hay frikis, que alguno hay pero, pero bueno, que hay de todo y la gente suele ser bastante abierta y más ahora con esto de, del mundo online que está todo el mundo conectado. Así que nada chicas, yo os animo a que os a que unáis al sector TIC y, y además es un campo muy interesante porque hoy en día hay, hay bastante trabajo. Un saludo a todas desde marvites.